Robinson Francisco Torres recibió múltiples golpes tras ser sorprendido junto a otro e intento de asalto a una mujer en hecho ocurrido en el sector San Martín de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Lo que pasó fue que yo andaba, yo andaba con otro y el otro se le tiró ahí y le arrebató y una goya, entonces a mí fue que me agarraron, pero yo andaba solo, yo no andaba con nadie, yo, yo andaba con otro. ¿A los gritos? quién usted andaba?